De la imitación de Cristo, por el Padre Agustino Tomás de Kempis. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 18. Del ejemplo de los santos padres. 1. Considera bien los heroicos ejemplos de los santos padres, en los cuales resplandece la verdadera perfección y religión, y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. ¿Qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre, en sed, en frío y desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y muchos oprobios. 2. ¡Oh cuán graves y muchas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo! Pues en este mundo aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la gloria eterna. Oh, cuán estrecha y retirada vida hicieron los santos padres en el yermo. Cuán largas y graves tentaciones padecieron. Cuán de ordinario fueron atormentados del enemigo. Cuán continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios. Cuán rigurosas abstinencias cumplieron. Cuán gran celo y fervor tuvieron en su aprovechamiento espiritual. Cuán fuertes peleas pasaron para vencer los vicios. Cuán pura y recta intención tuvieron con Dios. De día trabajaban, y las noches ocupaban en larga oración, aunque trabajando no cesaban de la oración mental. 3. Todo el tiempo gastaban bien, las horas les parecían cortas para darse a Dios, y por la gran dulzura de la contemplación se olvidaban de la necesidad del mantenimiento corporal. Renunciaban todas las riquezas, honras, dignidades, parientes y amigos, ninguna cosa querían del mundo, apenas tomaban lo necesario para la vida. Y les era pesado servir a su cuerpo aún en las cosas necesarias. De modo que eran pobres de lo temporal, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo de fuera eran necesitados, pero en lo interior estaban con la gracia y divinas consolaciones recreados. 4. Ajenos eran al mundo, pero muy allegados a Dios, del cual eran familiares amigos. Teníanse por nada cuanto a sí mismos, y para con el mundo eran despreciados más en los ojos de Dios eran muy preciosos y estimados. Estaban en verdadera humildad, vivían en sencilla obediencia, andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día crecían en espíritu, y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos por dechado a todos los religiosos, y más nos deben mover para aprovechar en el bien, que no la muchedumbre de los tibios para aflojar y descaecer. 5. O oh, cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos. Cuánta la devoción de la oración. Cuánto el celo de la virtud. Cuánta disciplina floreció. Cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas. Aún hasta ahora dan testimonio de ello las señales que quedaron de que fueron verdaderamente varones santos y perfectos, que peleando tan esforzadamente vencieron al mundo ahora ya se estima en mucho aquel que no es transgresor, y si con paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad. 6. O tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto declinamos del fervor primero, y nos es molesto el vivir por nuestra flojedad y tibieza. Pluguiese a Dios que no durmiese en ti el aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos.